autoridades eléctricas, en el caso del, del alcalde, es el PR, sino de las autoridades del gobierno eh, central. Hay eh, hubo, que, Roberto, eh, ahí hubo una, una falla, una falta... Eh, general, por parte de las autoridades municipales, pero también provinciales, por supuesto, y del Comité de Mitigación de Emergencia también, porque okay, de, lo hemos visto muchas veces al famoso peregrino trae, caminar por las calles de nuestro país con la cruz a cuesta y orando, eso está muy bien, mientras lo haga solo y mientras eh, no, eh, no es no uh, se esta coyuntura de esta pandemia del COVID pero entonces, ahí hubo mucha falla, muchos silencios y, y complicidad es autorizaron ese periódico debió, debió estar preso el primer día, porque las iglesias están cerradas, Tomando mandé eso sí, eh, pero él solo podía hacerlo ahora, arrastrar personas que, no, que las no, autoridades no, permitieran que llevase personas, ahí si sí no no, es que él desde de un principio debe estar preso porque él está llamando a que la gente lo siga entonces, eh, eh, no es posible. Pero bien, por lo tanto, ya aquí estamos claros. Mira, no veloz En ese sentido, quiero compartir un video precisamente en el tenor, pues por la situación que desacató el, el peregrino, de cómo amaneció eh, Puerto Plata el día de hoy, que cualquiera, pues pensaría, después incluso que el mismo ministro Gustavo Montalvo dio declaraciones específicas sobre las medidas. Uno. Uno pensaría que iba a amanecer pues con menos actividad, sin embargo, esa no es la situación. Vamos a poner el video número 9 para que veamos cómo está la congestión actualmente en Puerto Plata. Sí, por el tijero automático Obviamente de que aquí en nuestro país lamentablemente se está jugando a la cuarentena más, no hay cuarentena hay una diferencia que creo que es muy evidente hay mucho auge de personas muchos vehículos en distintas zonas del país incluso uno mismo lo puede evidenciar Mira, que, eh, precisamente, mira, Evel, precisamente el, el ministro hoy no dio la juventud de porque eh. supuestamente está en Puerto Plata Vamos a ver las medidas que van a tomar. Yo bueno, entiendo que es totalmente ayer. drástica. Ya ayer comenzaron a anunciarla eh, Roberto y eh, Mari y Amable y Televidente. La primera medida es un cordón epidemiológico con seguimiento a todos los casos positivos y posibles contactos. La segunda es limitación claro, a, a, de al, al movimiento de traslado. Y circulación de personas. O sea, está cerrado Puerto plata, Hasta supuestamente. El dio positivo. Es verdad que el peregrino dio positivo, no todo. Eso, Eso está rodando en claro. una página no oficial. O sea, no es un periódico ah, okay. nacional ni una página confiable. Eso hay que investigarlo. Todavía no está comprobado. Pero lo más probable es que sea que así, porque con la cantidad de gente que tuvo, si no lo estaba contagiado, pudo haberse contagiado. Ahora bien, recuerden que el virus se, se, propa, se desarrolla en 14 días, Exacto. según ha establecido la Organización Mundial de la Salud. No vamos a esperar que hoy mañana haya un brote de una vez y comiencen a surgir los casos en Puerto Plata. Démosles chance a los dos, a los 14 días para que ustedes vean lo que va a pasar y ojalá, ojalá y no haya y no se hayan contagiado muchos. Otra de las medidas que el gobierno anunció, un reforzamiento de control policial y militar que va a garantizar que la población cumpla estrictamente las medidas. La, la número 7, una sesión permanente del Comité Provincial de Desarrollo que integra todas las instituciones públicas y privadas. La 8, activación de la coordinación local y provincial del COE, Comité de, de Emergencia, en investigación de las operativas epidemiológicas, también aumento de capacidades de prueba y apertura 24 horas de toda la red de servicios. El ministro está allá, están reunidos, esas fueron las que fueron anunciadas en el día de ayer por la presidencia de la república, la comisión eh, que está al frente de, esto, de los temas de emergencia con, con el tema de la pandemia, pero bueno, ahí ya estamos moviendo a la fila la cantidad de gente que salió a hacer sus necesidades bancarias, por eso se estableció a partir del fin de semana se aumentó también el horario, porque los bancos están trabajando solo hasta el hasta las 12 de la tarde para dar más facilidades a la gente que pueda resolver sus necesidades. Pero hay que darle seguimiento a esto, por supuesto, en estado de emergencia. No podíamos pensar que una cabeza hubiera la idea de que dieran permiso, que prestaran guagua, megáfono y que hicieran fiesta de recibimiento a un supuesto peregrino. Eh, mira. Vamos a esperar porque Puerto Plata realmente ahora está, ahora se fue para allá todo el, el, el arsenal del plan de Duarte está trabajando en Puerto Plata. Mira, vamos a hablar eh, más adelante con Rafael eh, Soriano, hijo, quien eh, es parte de lo que es la Unión de Comerciantes y Empresarios de aquí de San Francisco de Macorís, porque eh, yo lo decía desde, el, bueno, desde diciembre, cuando empezó la noticia de este virus, el COVID-19, en Wuhan, China, yo decía que Dios no librara de que llegara aquí. Primero por el sector salud, que iba a ser impactado fuertemente, pero el sector económico. Y ya, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que hemos superado la primera etapa, ¿no? que fue bastante fuerte, que nos golpeó, con una gran cantidad de personas fallecidas, eh, una serie de situaciones que no queremos ni siquiera recordar pero que ya, gracias a Dios, han ido bajando eh, y estamos más estables, pero ya está la desesperación del sector comercio y empresarial que quiere abrir, abrir sus puertas eh, el tema de los abastecimientos que nos están llegando y una serie de, de, de, de solicitudes que está haciendo el empresario. Vamos a hablar eh, más adelante con, con Rafael Soriano, vamos a hacer contacto eh, con él. A propósito de, de eso, yo quiero, señor director, la declaración número 12 del nuevo general de aquí, de la policía. Ya van tres en lo que va la pandemia, que se bueno. sustituyen con él. Van tres, ojalá que... Bueno. Y no es porque se han contagiado. No es porque se han contagiado todo el primero, sí, el que estaba. No, el segundo dice que también fue...